Me estoy en paranoiando, siento que pierdo el mando, me estoy quedando mambo. La vida matando, el reloj apretando, el alma menguando, el demonio en mi bando Tengo todo el estilo si sí de contrabando, llevo tantas noches que ya voy derrapando. Tengo siete gatas por la noche maullando y ninguna me apetece, creo que estoy enfermando. Creo que hay muchos pesca que se creen de altos Se graban tantas pelis que se creen John Rambo. La vida de Jambos que sueñan con Lambo. Y suerte si le llega pa' pagarse un astrango suerte si le llega, pa' pa' esto. Mis hermanos en la rabe, todo pa' con mal gesto. El último cubata se ha volcado todo el resto. Una vida. El barrio está nervioso A los chavales después del vicio Decimales, numeritos Entre callejones, esquinas y edificios Jugando con fuego Viviendo delitos Queremos dinerito mamá Gastar por la ciudad Olvidar las penas y escapar de la realidad Pasar los días fumando preocupado por nada Con tu coño al lado por lo que puedas Cicatrices. Pasamos malos días empolvando las narices, sufriendo paranoia sin escuchar lo que dicen. Entre humo desactiva y envoltorios de Kinder, me maté por dentro buscando salida, poniendo valor nulo a mi vida. Cerrando los puños, tragando saliva, me costó muchísimo tirar para arriba. Y ya no pude más, ya no pude más. Esa vida de mierda me iba a matar. Ya no pude más, ya no pude más Volví a nacer y aprendí a volar Pisando el borde no estamos para arrepentirse Solo mi niño cuando tocó llorar sangre Perdí la fe, primo aquí no calma el blister No nos encuentran porque jugamos aparte Que no elegimos esta vida, papa No vas a ver a un pollo jugar con los águilas Chanchullos, palos y desgracias Nos hemos criado con las ratas Que aquí cuando el perro ladra se le pone el bozal defiende lo tuyo como un hooligan. No me llena nada, siempre buscando más. La cosa clara como cantona' periferia prima, oro negro, subo el peso y pierdo kilos. Tirando vueltas destilado de como el bourbon. A dos pasos del fango y sobra uno de obviarnos. Si me esperan en el infierno, no quiero un palacio. Enganchado a ese culo como vara ese payaso. Gastando el litro, dando medio sueldo al chino. Siempre he tocado, pero no me hundo. Si esto va de quedar con todos, estamos fuera del caso.